Venía a llorar, sí, venía acá al Instituto de Llanto Mate Leonial. ¿Sabes qué se hace acá? Se llora, mira que ellos están llorando a tres, ese llora con el celular. Acá hay uno haciendo flexiones, ¿eh? Acá hay un cuarto que la mesa está en el techo. Y la mirás y te llorás, hay pintura. mira esta, re triste, y bueno, con lo que Qué bueno que esto llora, pensé que yo anterior no lloraba, por ejemplo, no lloraba, mirá, lo no que era antes, mirá, cómo estaba al horno. venía a llorar, venía. con las lágrimas. Hacemos un proceso de destilamiento y sacamos unos sanguchitos. Así que ven y llora y te comas unos sanguchitos y te va a tu casa. ¿Qué? Y aquel se está tapando en un rincón. No sabemos. Capaz que está llorando. Capaz que terminó. A ver. Está estás llorando? ¿Qué vas a parar de llorar? Te tiene más trauma en la ladera Vení, vení a llorar. Ah, ¿vos pensás que no lloras más? Que ya desde que te pegaste en el dedo chiquito cuando tenías 5 años y lloraste y esa fue la última vez y ya no lloras más porque no tenés llanto porque no llorás? A ver, vení, vení a probar. A ver, vení, vení a probar. A ver, vení, vení. A... Y lo que sí, pediste el día en el laburo después que no es como ah, listo, lloré y ya estás. No, puff. Vas a tener para laburar. Vas a ser re inestable. Vení, vení que estás re bueno.